Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV Como saben, cada semana tenemos una invitada muy especial Y hoy está con nosotros Betty Cárdenas, que nos va a enseñar a hacer una pulsera hermosísima en alambrismo Hola Betty, bienvenida Hola Carol, ¿cómo estás? Bien, gracias Bueno, Betty, cuéntanos primero que todo, a todas las personas que nos ven, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Bueno, en mis redes sociales me encuentran en Instagram, como BC Joyería Artesanal Uh -huh. Y en Facebook estoy como Betty Cárdenas Joyería Artesanal. Ok, bueno, bienvenidos. Bueno, vamos a realizar entonces, vamos a iniciar con nuestro brazalete. Es un brazalete en tonos tierra, brazalete muy elegante. ¿Sí? Y para él vamos a utilizar nuestro alambre calibre 21, el 0.7. Eh, vamos a utilizar unas ágatas en tono tierra y vamos también a usar cristales vamos a utilizar 16 cristales y vamos a utilizar 8 ágatas y nuestras pinzas ¿sí? la pinza de, de goma o de silicona pinza plana, pinza redonda y nuestra pinza de corte y nuestros mandriles para hacer argollas entonces iniciamos para este, para este tamaño de, de piedras ¿sí? este cristal es de 10 milímetros y, nuestro, y nuestras ágatas son 8 milímetros entonces para este tamaño Vamos a, colocar, a cortar 8 tiras de 30 centímetros. Entonces, vamos a cortar 8 tiras de 30. Entonces, miren, tengo las 8 tiras de 30 centímetros. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar en este orden. nuestros cristales y nuestra piedra ¿sí? y yo lo voy a lo voy a, a medir cuánto nos dan promedio aquí veo que más o menos un promedio de 2.5 centímetros nos da el, los tamaños de las piedras juntas entonces tengo una tira de 30 y a esto le voy a restar los 2.5 eso me queda más o menos en 27.5, 27 ¿sí? Esos 27.5 los divido en 2 y me da un promedio de 13.2, 13.7 más o menos, Pongámoslo en 13 y medio. Es como para marcar para que nos quede parejos al lado y lado, siempre nos va a dar un poquito menos, un poquito más pero sí tenemos que tener en cuenta los tamaños de las piedras que vamos a usar y le vamos a restar eso y lo, lo dividimos por dos. Entonces allí yo voy a marcar todas mis tiritas, sí, una marca suavecita. ¿Por qué? Miren, yo voy a colocar mi primer cristal y lo voy a colocar allí donde está la marca y voy a empezar dándole curva, aquí, cuando ya tengo mi curva yo necesito realizarle, miren, estas argollitas que es donde yo voy a unir mi brazalete, entonces con la pinza de cónica yo le voy a hacer una marquita para trabajar siempre en el mismo lugar, la vamos a hacer pequeña, entonces aquí yo la tengo marcada en esta parte de arriba, y voy a tratar de ubicarme en mitad del cristal y le hago una argolla pequeña miren allí la ubico y por la parte del frente me voy a amarrar amarro complete aquí la ubico la argollita que me quede de frente coloco mi ágata y a ella simplemente la voy a bordear por un solo lado miren, miren donde quede, Quedé en un el lado contrario entonces me voy por encima abrazo y vuelvo a quedar al lado contrario colocamos nuestro cristal Entonces ahorita me toca este lado. Yo voy trabajando por el lado que me va quedando. ¿Sí ves? Entonces trabajo aquí. Lo mismo marco, pero no cierro. Simplemente hago mi argolla. Trato de ubicarme en el centro. Hago mi argolla. Y este lado... En esta última yo no me voy a amarrar, simplemente voy a dar la vuelta, mire. Le voy a dar la vuelta el contorno a toda nuestra piedra, ¿sí ven? Y ahí se me amarra y me queda aquí. Esta punta me va a quedar aquí. Vamos a trabajar el otro lado, mire, acá. Con este largo que tengo aquí hago lo mismo, volteo aquí, marco, hago argollas, va a tener que tener argolla al lado y al lado de cada de cada cristal hago la argollita mire, la ubico doy la vuelta me amarro de frente otra vez miren entonces amarro si ¿Sí ven que voy contorneando las piedras y este último, recuerden que este último no lo voy a amarrar acá, simplemente lo contorneo, le hago la argolla. Bueno, entonces les voy a recordar cómo hicimos nuestra... Vamos a hacer nuestra secuencia, miren. Tenía el de 30, le resto los 2.5 que me miden más o menos juntas nuestras, nuestros cristales y nuestra piedra. Entonces... Aquí ya lo tengo marcado porque se lo resté. Me da 27.5. Lo resto y me da un, más o menos en 13.7. Ahí lo marqué. ¿Sí? 13.7 milímetros. Entonces ahí coloco mi cristal, que es el más grande, el primero. Y... Allí le doy vuelta. Esta es una secuencia un poquito larga, pero después de que la aprendan a realizar, les va a quedar muy bonito el trabajo. Entonces recuerden que tengo mi pinza marcada para hacer las argollas del mismo tamaño todas. Entonces, coloco mi cristal, miren, ahí ya lo contorneé, busqué más o menos mi mitad y ahí le hice su argollita, ¿cierto? Entonces... Simplemente voy de frente, amarro con una vuelta completa, coloco mi ágata, también la contorneo, miren por el lado, vamos a buscar una que esté más parejita, vamos a colocar esta, entonces, miren, voy por este lado, si ¿Sí ven que voy como en zig zag, entonces la contorneo, me amarro y vuelvo a quedar al lado contrario. Coloco mi cristal, marco y trato de ubicarme en el centro aquí. Hago mi argollita, coloco mi cristal. Y aquí en esta parte no me voy a amarrar, yo simplemente lo voy a contornear este cristal, aquí, ¿sí ven? Y ahí me amarro, doy vuelta, voy a dejar este así, ahora les digo que vamos a realizar con él. Entonces, tengo esta larga que es la que me va a contornear las piedras al otro lado, entonces doy vuelta, marco, Hago mi argolla, esto va a tener que tener argolla al lado y al lado para poder amarrar. O sea, para poderla armar ahora con las argollitas. Entonces, coloco, hago mi argollita. Me amarro aquí. Miren, vuelta. Quedo al lado contrario. Contorneo aquí mi ágata. Voy por encima, doy vuelta. Y ya voy a llegar al otro extremo. Miren, vamos aquí. Vamos dando la vuelta, ¿sí? contorneamos, nos hacemos más o menos aquí en el centro y hago una argollita. Y recuerden que aquí como no tengo donde amarrarme, simplemente paso mi alambre por todo el borde de la piedra y me amarro. Si está muy corto simplemente es que nos dé toda la vuelta aquí completa. Y dejamos el pedacito que nos queda allí. Por eso es importante medir y tratar de que nos quede parejo al lado y lado. Vamos a realizar otra y ahora les digo qué vamos a hacer con estas puntitas que nos quedan allí. Lo mismo aquí ya la tengo marcada. Entonces la coloco. Recuerden que tenemos las marquitas, ¿sí? Ya lo marcamos, ya sabemos dónde vamos a ubicar nuestro cristal. Ubico mi cristal, le doy vuelta. Miren, aquí contorneo. Pero antes de cerrar, yo tengo que hacer mi argollita. Entonces me ubico más o menos en el centro. Hago una argollita. Miren, y ahí sí ya me amarro, siempre de frente. Doy una vuelta completa. Coloco mi ágata. Y con el corto con el que estoy trabajando, miren, simplemente contorneo de un solo lado. Doy vuelta. Aquí coloco mi cristal y aquí lo mismo, simplemente hago el contorno para marcar, le hago mi argolla y recuerden que cuando llego al final yo no me amarro sino que simplemente paso el alambre. me amarro hasta ahí llega vamos a hacer el otro lado es lo mismo contorneo la piedra ¿Ven? hago el contorno ahí ya marco y trato de ubicarme en la mitad hago la argollita paso por encima doy vuelta me falta este lado entonces sostengo el alambre contorneo aquí le hago el contorno y voy al otro lado marco hago mi argolla ¿sí? le doy contorno a la piedra este no importa si pasa por delante o por detrás por donde les dé en el momento, miren, me amarro de frente y este simplemente va a quedar a este lado de acá. Así vamos a realizar ocho de estos. Les va a quedar estas figuras así. ¿sí? Miren. Vamos a realizar ocho de ellos y luego las vamos a unir y ya les digo qué vamos a hacer para que nos queden estas punticas que nos quedaron allí. Listo, entonces miren, tenemos las ocho piecitas y vamos a realizar simplemente con estas punticas que nos quedaron aquí, vamos a realizar unos espirales planos. Entonces, ¿cómo hacemos? Miren, simplemente tomo mi pinza y hago un círculo. ¿Sí ven? Tienen que, el círculo tiene que estar bien, bien formadito, entonces empiezo a tirar mi alambre para que vaya quedando al lado, con la pinza de goma lo sostengo y empiezo a darle forma, vamos haciendo curva, curva, curva hasta llegar a nuestro punto y lo ubico en esta parte. hacemos el del otro lado voy, hago un círculo pequeño con la con la parte más pequeñita de la pinza Mira. y mi alambre tiene que ir mejor la de goma para no maltratar Mira. tengo que ir que él me vaya quedando uno al lado del otro Cuando llegue ahí al final, ahora sí lo ubico. Y lo voy a ubicar aquí en todo el centro de nuestras piedras. Nos van a quedar así. Vamos a terminar estos que nos faltan. Aunque les haya quedado muy cortico, también realizan aunque sea uno pequeñito. Lo mismo, curvita, curvita. Que quede uno al lado del otro. Ahí sí toca con la pinza plana espacio, realizando. Entonces, curva, curva, la parte pequeña, y luego con nuestra pinza plana de silicona, lo terminamos. cuando llegue al tope lo ubico Bien, aquí no me alcanzo sino para un pedacito pero igual lo voy a ubicar ahí para no cortar nuestro alambre vamos a hacer el último y. Empezamos a realizar unas argollas. Ubicamos. ¿Listo? Miren, así nos quedan Ahora lo que vamos a hacer es con argollitas vamos a unir cada, de nuestra, cada una de nuestras piezas. Entonces con nuestro mandril para hacer argollas vamos a tomar nuestro alambre también. Calibre 1, este calibre. Entonces vamos a hacer argollas con nuestro mandril para, para hacer las argollitas. Vamos a trabajar con el calibre 1, el calibre 18, el 1 milímetros. Y vamos a trabajar en una argolla de 4 milímetros. Miren, 1, 2, 3, 4. Es la más delgada. Entonces sostengo y empiezo a enrollar mi alambre. Uno pegadito del otro. Enrollo hasta que me llegue ahí al tope. Entonces vamos a ver cuántas argollas me van a salir aquí. Saco, queda como un resorte. Voy a cortar esta puntita y empiezo a cortar de frente. Miren, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 argollas. Vamos a necesitar de estas vamos a necesitar 16 argollas. Miren 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 y vamos a realizar luego nuestro broche. Entonces vamos a necesitar 14 argollitas. Vamos a unir ya nuestras piezas. Miren. Entonces abro la argollita y tomo de un extremo del otro simplemente cierro vamos a unir el otro extremo abro la argollita coloco y coloco listo vamos a repetir esta otra vez aquí me coloco aquí argollas allá está abiertica, entro empato cierro y uno el otro extremo abro mi argollita empato y cierro Miren, ya unimos ¿sí? nuestras piezas y ya tenemos esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte del broche. Vamos a hacer esta parte donde vamos a sostener el broche y donde vamos a, a sostener nuestra el terminal ya. Entonces, vamos a hacerle dos terminales. Uno que va a ser en diagonal, va a quedar aquí. ¿Cómo lo ubico? Simplemente hago una argolla. Miren la argolla me tiene que quedar hacia abajo ¿por qué? porque yo la voy a ubicar de esta manera ¿sí? entonces marco más o menos un promedio de 2 centímetros y medio y allí voy a hacer una gota o sea, voy a hacer esto este cruce me queda como una gotica estiro bien mi alambre lo alizo, y voy a hacer la otra argolla del otro extremo, entonces aquí ya nos quedó miren, para este lado de acá ahorita la acomodamos y vamos a hacer la otra aquí vamos a tratar de que nos quede en la misma medida, entonces de argolla acá fueron 2.3 centímetros entonces aquí la ubico y sé que ahí voy a hacer mi otra argollita es simplemente la hago hacia abajo corto y la vamos a organizar entonces estas argollas nos tienen que quedar hacia abajo recuerden para poder que nos den un buen agarre allí ¿Sí? y allí la voy a ubicar miren lo vamos a ubicar en, una parte, en uno de los extremos de nuestro broche. Entonces las argollitas tienen que ir hacia abajo. Nuestra lágrima acaba de frente. Simplemente la empato allí. Cierro con nuestra pinza plana. Que me quede bien cerradita para que no se vaya a salir. Y empato la otra. Y la cierro. Entonces ya tenemos un extremo de nuestro broche. Ahora vamos a hacer donde vamos a colocar nuestro broche tipo lobster. Listo. Entonces tomamos otro tramo de alambre calibre 1. Que es el, el calibre 18 que es 1.0 milímetros. Entonces voy a ubicar también una argollita en un extremo aquí. necesito que me quede de esta manera, entonces la ubico allí, dejo un espacio y simplemente la doblo, ¿sí ven como queda? Mira. ¿para qué? para que me haga este efecto, aquí, voy a dejar un promedio de un centímetro y allí voy a hacer otra argollita y la tiro Mire, que me quede de frente dejo otro centímetro aquí y la cruzo y me queda este efecto y ahora simplemente hacemos la argolla en la parte de abajo Mire. Corto y la organizo. Pues aquí tengo mi otro extremo, mira. lo voy a ubicar allí, lo mismo que hicimos en el anterior. Abro las argollitas y ubico en mis argollas. en mi extremo de brazalete, en el otro extremo. En realidad la medida aquí es más o menos calculándole que quede a la mitad. ¿sí? No es una medida exacta que, que maneje uno de uno o dos centímetros. Para calcular el broche, más o menos la mitad. Entonces aquí lo voy a ubicar un poquito más hacia el centro. Y de aquí voy a hacer una argollita para colocar mi broche. Entonces ya ustedes miran cómo les queda más fácil. Si es agarrar el broche de esta manera, entonces ubican el broche. Yo prefiero colocar el broche en la parte larga porque se me hace más fácil. Entonces simplemente hago otra argolla. con el de 18 en los milímetros corto y ubico mi lobster miren así queda nuestro brazalete y nuestros broches elaborados todos bueno, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy Recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar En nuestra página de internet www.variedadescarol.net O en nuestros puntos de venta Estamos en Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga Muchas gracias Betty por estar con nosotros Con mucho gusto Por Muchas favor gracias. recuérdanos nuevamente tus redes sociales Donde te puedan encontrar Listo. En Instagram estoy como ese artesanal y en Facebook como Betty Cárdenas Joyería Artesanal. Bueno, chao, chao. chao, chao.